Hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video eh, Bueno, hoy comenzamos la segunda triada ¿Por qué le llamamos triada? Porque si ustedes dividen en los distintos elementos Fuego, tierra, aire y, eh, y agua Van a ver que hay tres grupos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer El primer grupo El segundo grupo Van a tener a Leo, a Virgo A eh, Libra y a Escorpio ¿sí? O sea, agua, aire, tierra y fuego Y el eh, último grupo El tercer, la tercer triada Sagitario, fuego, Capricornio Tierra, acuario, aire y Pisces agua, bueno hoy estamos iniciando la segunda triada o sea, el sol en Leo eh, antes de empezar el video, o oh, oh, oh, ya lo empezamos bueno, si, sí, está bien eh, te recuerdo, por favor no, por favor no, si querés si tenés ganas, si tenés ganas de avanzar, de aprender, de aprender mucho de astrología y en el video 320 de estos videos short Tener el certificado de astrólogo del CAF eh, Certificado por el CAF Por este centro Aprender astrología fácilmente Un centro en el que además de un montón de cosas Hacemos también investigaciones astrológicas Bueno, entonces te recomiendo Que te sumes al grupo de Telegram. Si no tenés Telegram, bájate, es un programita que no pesa nada en el teléfono T.me barra curso de astrología todo junto. Y por supuesto que te sumes a nuestra gran comunidad de eh, nuestra web, nuestra página, nuestro sitio en el mundo, Centro Aprender Astrología Bueno, vamos rapidito entonces con las tres palabras claves. Eh, positivas y las tres palabras claves Negativas eh, Para Leo O sea, el Yang y el Yin, El Yin y el Yang Como lo quieran ver eh, En eh, lo positivo Y lo negativo Las luces y las sombras De este signo Las luces de este signo Es que son líderes por naturaleza Ese sol en Leo En un signo de fuego fijo Claro, los hace líderes son fieles, fidelidad por todas las cosas, son fieles sobre todo a sus propias creencias, a, sus propios, a su propia filosofía y son muy nobles, esas son las tres luces que identifican al signo de Leo ¿cuáles son las tres sombras que identifican al signo de Leo? Que los pueden hacer arrogantes. Que los puede hacer tiranos. Y que los puede hacer extremadamente orgullosos. Porque recuerden que Leo por sobre todas las cosas representa el ego. Y el ego no es algo que haya que suprimir como hablan algunas, eh, algunos sistemas. Suprimir el ego. No. Al ego hay que saber cabalgarlo, o sea, hay que saber dominarlo, hay que saber trabajar con él porque sin ego que seríamos, bueno nos volvemos a encontrar mañana en otro video short como este otro video corto de información astrológica para que poco a poco vayas absorbiendo esta hermosa herramienta que es la astrología te mando un abrazo enorme y hasta mañana chao